Buenas tardes, soy Manuel Curtó Grazia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios Irema Curtó-Kennels. Quiero referirme para corregir y precisar un par de puntos en del relacionados con el vídeo que se ha puesto hoy Bravos Mastines del País. Bien, pues, eh, precisar que cuando yo hablo de la feria de ganado y maquinaria agrícola de Tefía, no fue en el 1988-89, sino que fue en 1984, en Fuerteventura. Luego, en, el, en este mismo vídeo, hago referencia eh, y digo más o menos que, que el... Este, el veterinario de Fuerteventura, eh, Casto Berriel, que no había nacido cuando yo eh, empecé con el tema de los majoreros y el estudio de los majoreros, no. Aquí fue un, un lapsus. Yo me refería a que sus hijos eh, y los hijos de Tito Martínez no habían nacido. Me parece a mí que no. Eh, luego, ¿qué otra cosa? En el vídeo este también he hablado, estaba hablando del pasado del Majorero, de los tiempos de la conquista de Fuerte, Lanzarote y Fuerteventura. Fui desarrollando el tema y luego llegado un momento menciono a Polo Acosta y me salgo. Eh, porque tenía en mente, cuando hablo de la capa bardina, que ya lo he tocado ya en distintas ocasiones a lo largo de los años por escrito, durante muchísimos años y en los vídeos también he estado insistiendo en eso para que se tome conciencia de lo que es de la incorrección de la denominación de perro bardino como raza. Entonces, o sea, no es por la capa sino que Bardino el que es Bardino entonces yo me quería referir a un pueblo Acosta con el que yo tuve mucha relación yo lo visitaba mucho en su, en su vivienda aquí en el Boquerón y yo aprendí muchas cosas de este señor era un era, eh, eh, ganadero o había sido ganadero, hijo de aquí de la parte alta de, los de la esperanza y luego estuvo muchos años de encargado de las labores agrícolas con las yuntas de toros y de vacas y me hablaba de los toros palmeros que habían tenido ahí en la en la Granja del Estado, en la Rambla, donde está hoy en día la, el Parque de la Granja. Bueno, pues allí estuvo trabajando él muchos muchos años y hasta que se jubiló. Bueno, hasta que se jubiló probablemente ya, él sí se jubiló, me parece que ya fue en el Boquerón, porque cuando se cerró la, la, la Granja del Estado, ahí en la Rambla, que donde se, está el, el Parque de la Granja, este señor pues pasaría seguramente a la nueva finca de cultivos experimentales de aquí del Boquerón. Y él le, le, le, le, le cedieron una vivienda ya de por vida, donde vivía con su esposa, por encima de la carretera de ahí del Boquerón. Bien, y ahí es donde yo lo conocí y ahí es donde lo visité muchas veces. Y como el hombre estaba enfermito y estaba pues, con problemas con las piernas, que le habían tenido que amputar primero un pie, después otro, más arriba, luego ya con la otra, el pobre hombre, pues... Y agradecía mucho las visitas. Y como yo iba a hablar con él de perros y de otras cosas, de vacas y de cabras y de tal, pues eh, lo he traído a colación en este vídeo de los bravos mastines del país porque este señor fue el que me explicó a mí... Eh, lo de bardinos eh. perros bardinos no verdinos como dicen, Dice, esos son los laguneros que no saben lo que son perros entonces este señor me decía y cabras y vacas y caballos de capa bardina y usted no ha visto la yunta de toros de la alomesa que iba a los arrastres en las, romerías, en las fiestas patronales y todo eso a este señor lo conozco yo desde que hace muchos años era muy joven eh, y no hace mucho lo visité po concretamente por un perro de ganado majorero que procedía, según me comentaron allí, el, este señor Tatomese, el hijo mayor que este perro lo habían recibido de los perros del cabildo siendo cachorrito de Pozo Negro bien, pues entonces yo me imagino que sí, porque tengo entendido que en Pozo Negro al menos los tuvieron durante varios años, los perros del cabildo eh, pues este señor fue el que me aclaró los, algunos conceptos y fue el del que yo aprendí mucho lo que tiene que ver con las pechadas de perros y este señor es el que me hablaba de la caseta de madera donde al lado del matadero municipal, donde abajo en los llanos, donde ahora o sea existe la ermita, nada más la ermita, y las instalaciones del ganado que se estabulaba allí y que allí estaba el matadero, eso desapareció hace muchísimos años bien, pues este señor era el que me hablaba de la cuadra de perros que tenían allí, él le llamaba una cuadra de perros donde tenían perros de distintas razas y cruzaban para sacar perro para las pechadas bien, y este señor fue el que me habló a mí de eh, Paco Poleo que había sido por lo visto el dueño, de la, siendo muy joven, de la caseta de madera. ¿Qué era la caseta de madera? Porque a veces me han preguntado, bueno, ¿y qué era la caseta de madera? La caseta de madera, que yo llegué allí cuando vine a Canarias, iba con dos amigos, uno valenciano y el otro de la Gomera, pero que, estaba, que vivía y trabajaba aquí, en los tres trabajábamos en la misma empresa, yo era el más, no, el más nuevo, y entonces íbamos a comer pescado fresco. Aquello era un mundo que hoy en día ya no se conoce, o sea, estoy hablando de, del año 73 y por ahí. Bien, 72, 73 y antes. Entonces, ahí en esa caseta de madera se comía pescado fresco y el que llevaba eso era Paco Poleo, que por lo visto algo tenía que, también que ver con, la, con el atendimiento del matadero de, de allí, de las reses, y alguna relación sería encargada o lo que quiera que fuera, no lo sé. Bien, que este señor Paco Poleo, luego yo lo conocí con los años, pasados muchos años, eh, en, el, en, el, en, en el mercado central en Santa Cruz, eh, eh, no recuerdo ahora el nombre. Bien, y este señor lo visité y hablé con él, y entonces él me dijo que fuera, si quería, al matadero. Eh, pero que allí ya no había nada, no había perros de presa, aquello era una cosa del pasado, de hacía muchísimos años. Y eh, fui, como él me dijo, y allí lo que ten, había allí amarrado en una cadenita un perro cruzado de boxer, y no había nadie más. Él me lo había advertido, dice, allí no hay nada, no hay perros ni nada, hay un perrito y resultó ser que era un, un cruzado de y a este señor eso era como una cosa lejana en el tiempo y no tenía nada que ver bien, entonces don Polo Acosta que sí conoció a este señor que sí tuvo relación con este señor por la cuestión de los perros fue el que me aclaró, aclaró entre otros conceptos lo, del, lo de la capa bardina ¿eh? y luego ya con don Luis Diego Cuzcoy, que ya lo he mencionado pues eh, tuve acceso y compré los volúmenes, los cinco volúmenes, primero cuatro, después el quinto, del Diccionario de Corominas y Pascual, donde viene Bardino, viene Barcino, con C, viene eh, el origen, de Barcino es del árabe Baraxa que ya lo he hablado varias veces, y Bardino de origen incierto, donde se le menciona, como me ha recordado en un comentario, en uno de los vídeos, un joven, un señor que en el Quijote se menciona, y, y bueno y, y aquí en Canarias, como se le ha llamado siempre, ha sido Bardino. Luego aquí se fue imponiendo por esta zona, eh, por influencia del, de uno de los presidentes del club, del Presa Canaria, Verdino y Verdino y Verdino, como si eso fuera y lo típico y, lo y estuviera documentado. Y eso parece que no, pero se fue extendiendo por toda la isla lo de Verdino por aquello de no quedarse fuera de la corrección y entonces, ¿verdino? Pues verdino. Pero no, eso ya se ha ido dejando y ya la mayor parte de la población en Tenerife, como en el resto de las islas, hablan de bardino. Bien, pues el perro de Fuerteventura, cuando yo he dicho, me, me he salido y empezó a hablar de don Polo Acosta, que ha hecho, pues, mención de cuando él estaba en la Granja del Estado, luego aquí en el Boquerón, bueno, era un poco para eh, ponerle en contexto lo que yo quería plantear. Este señor que yo tengo un libro de él, el primer libro que se publicó sobre el juego del palo. Bien, pues yo lo tengo aquí a mis espaldas eh, y este señor, el, el libro fue hecho para este señor y en la portada eh, está Polo Acosta con sus piernitas, como decía él, ¿no? Y jugando con el... el está el periodista que hizo el libro, está un poco separado y luego... Un, hermano de, un hijo de don Polo Acosta, me parece que es el mayor, y allí se puede ver, dentro del libro también, donde están eh, jugando al palo, ¿no? y hay varias, varias secuencias donde se ven las distintas puntas de, del juego del palo. Bien, pues entonces... Por eso yo mencioné a don Polo Acosta, porque claro, el que vea el, o haya visto el vídeo y, y ve que me salgo de ahí y luego vuelvo a entrar y dicen, este señor no está bien de la chaveta, este señor ya se le va la cosa, ya está en, en el campo del Alzheimer. No, no es que uno intenta pues traer a colación ciertos personajes o ciertas situaciones y tal. Y este señor Polo Acosta fue el que me hablaba del... como ya lo, lo he relatado incluso en el libro en el, que publiqué en el, en, en el 91 eh, que él, él me hablaba de las cabras negras, por el que él había tenido cabras muy lecheras y vendían la cabra, por ahí por la cuesta, él con sus cabras, en un momento determinado de su vida vendía la leche a domicilio llevaba seis o siete cabras muy lecheras eh, y... Iba ordeñando y las señoras de las casas pues, bajaban, cogían su leche y se la llevaban eh, por allí, por la cuesta de piedra y por ahí, ¿no? Y su leche a su casa recién ordeñada, ¿no? Y este señor fue el que fue el fundador, el creador del campo de lucha aquí en el sur, eh, el Calana y el Tinguaro. Y bueno, pues yo escuchaba a este señor todas estas cosas, yo era muy joven en aquel entonces, recién comprada la finca aquí en, en La Esperanza, yo estaba empezando aquí en La Esperanza, y a mí todo aquello me, me subyugaba, me, me, me llamaba mucho la atención todo lo que me contaba, de cuando él montaba a caballo y de un montón de cosas. Bien, pues este señor, eh, muchas de las cosas que yo he venido rel relatando, eh, y luego hilvanando también con hechos relacionados con esos gracias a todo lo que me comentaba Polo Acosta, que eso era un, un, un, un conocedor de todo lo de aquí, ¿no? de los perros, de las cabras, de las vacas bastas, eh, de los ordeños, del juego del palo, de la lucha canaria, Nino Morales del Sur, creo que se llama Nino, yo tengo un libro aquí dedicado a él creo que lo escribió un señor que también se ha apellido eh, Morales, pues que fue un grandísimo luchador este Nino Morales, bueno, pues todo eso está relacionado con el mundo de las cabras y este señor me hablaba que las mejores cabras lecheras de, la isla, de las islas eran las majoreras y que muchas de esas, de las cabras muy lecheras, que había también en partes de Gran Canaria, que en parte, valga la redundancia, venían de, iban de Fuerteventura, las llevaban de Fuerteventura. Y yo cuando conocí eh, a este señor del barranquillo de Donzolio pues se llamaba... Eh, no me acuerdo ahora, bueno pues este señor que tenía perros de presa y que yo lo visité, le hice una entrevista eh, pues este señor presumía de las cabras lecheras y me decía las mejores cabras lecheras son de Fuerteventura bueno y todas esas cosas otra cosa que quiero también, bueno quedan aclarados los conceptos <coughs> eh, luego cuando me refiero a que los, los actuales eh, majoreros, seres humanos majoreros los habitantes de Fuerteventura y de Lanzarote, cuando yo digo que los actuales, pues descienden de aquellos. ¿eh? Cuidado, porque ahí hay una, un, una exposición, una frase que no queda muy claro: si no estos descienden de aquello, aquellos descienden de esto. No, esta población, la mayor parte de ella, desciende de aquellos primeros franceses que llegaron en número de 1.63. Y en el, en el 1402, que se empieza la conquista, y luego en 1404, no en el 1403, porque a veces se me van las, las fechas, 1404, cuando vienen de Castilla, con los caballos, con armas, con semillas, y a partir de entonces, ya inmediatamente por la costa de Fuerteventura, Dice, y llevaban perros con ellos. ¿Quiénes? Los hombres, Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, que ya muchos de ellos eran españoles, me parece que eran unos 50, son los que se habían enrolado para seguir con la conquista de estas islas. ¿no? Bien, entonces, eh, que quede claro que la actual población son, en su gran mayoría, descendientes o un buen un porcentaje muy alto de la actual población de Fuerteventura, quitando los descendientes de Magrebíes o de ahí de, de, de la zona del Sáhara para Marruecos, islamizados desde hacía siglos, eh, quitando esos eh, y quitando, pues yo qué sé, eh, otras poblaciones que pueden haber llegado ya en los primeros tiempos, pues venían de ahí de Castilla, del reino de Castilla, sobre todo, de Extremadura y Andalucía Andalucía sobre todo Andalucía la Baja en la zona de, de Sevilla eh, Jerez Cádiz eh, San Sanlúcar de Barrameda todo eso por ahí bien y bueno como ya he mencionado en algún vídeo que íbamos a tocar el tema las diferencias que hay entre los perros de pastor los perros de presa diferencias en lo morfológico en lo fenotípico y en las funciones bien los perros de pastor son unos, los perros de ganado son otros, que cumplen funciones distintas, los perros de los mastines, que como menciona Viery Clavijo, bravos mastines del país, en el 1591, cuando la cacería aquella de, de asnos silvestrados que se habían reproducido de tal manera que, bueno, agostaban todos los, los pastos, se comían todo junto con los... Junto con los dromedarios, que parece ser que había unos 4.000 o 5.000, no sé cuántos. Bueno, entonces, claro, había que, había que poner solución a eso y lo habían ido dejando. Y bueno, aunque la población en aquella época era mucho, era muy poca en relación con nuestros días, pero sí que les afectaba. Entonces, perros de pastor. Los perros que se mencionan, los acuerdos de los cabildos de Fuerteventura, dice perros de ganado y perros de presa. Vamos a hablar de ellos. Entonces, los perros de ganado son los que se han conservado hasta nuestros días pero estos no son los perros de ganado de aquella época estos perros tienen varios cruces por abandono, por dejadez y no ha sido intencionadamente y estos perros en sus orígenes y después en el primer o sea, vamos a suponer en 1450, 1500 que se cruzó con perros de presa de aquella época no me cabe la menor duda porque yo les he visto en los ejemplares si podemos hablar más puros de hace 40 años para acá, que es cuando yo he tenido relación con ellos, bueno, poco antes, de hace 42 años, pues les, he, les vine observando cierco, ciertos caracteres, por ejemplo, invertir el corvejón luego los maseteros bastante desarrollados en los mejores ejemplares, pues eso les viene, sostengo yo, y pienso que no me equivoco, de los perros de presa. Bien, entonces, esos perros de ganado no eran para conducir el ganado, no, para eso están lo que en Castilla llaman el, eh, los perros carea, en, en Cataluña se le llama gosdatura, perro ya lo he mencionado, perro de pastor, que son los que, bueno, todos los perros pirenaicos, todos tienen el mismo tronco común, aunque los vascos digan ahora, los especialistas de nuestros días, que se, se remontan a los tiempos del neolítico y de no sé qué, no sé cuántos, que he estado viéndolo pues hoy mismo, ¿no? Y había leído un trabajo sobre eso, que publicó un veterinario eh, sobre los villanos y todo eso. Pues otros hablaban de los, de los perros de Pastor Vascos y los remontan a tiempos muy remotos. Bueno, pues todos esos perros yo sostengo que tanto de la vertiente francesa como de la vertiente española, incluido luego el Cataluña, el, el, la zona de Navarra, el Pirineo catalán y toda la zona vasca y todo eso, esos perros tienen pues eh, los, los mismos orígenes. Eso viene de, de la zona de Turquía y de todos aquellos pastores, de pastores de, de tiempos remotos. ¿no? Y esos perros que llegarían en distintas arribadas, probablemente hasta los pueblos celtas, por cierto, que he mencionado de los pueblos que entraron en la península ibérica, eh, desde los romanos, los suevos, los vándalos, los, los alanos, y se me olvidó los celtas, que fueron importantísimos y que fueron de los primeros, ¿no? que llegaron en dos oleadas en distintas fechas, ya en el siglo VI, parece ser, antes de Jesucristo pudo ser la primera, ¿no? Y estos eran pueblos indoeuropeos. Pero es que los, los, los alanos, que eran los más remotos el tiempo, eran de, sobre la antigua, eran, procedían, eran indoeuropeos, también de la zona de Persia. ¿eh? No eran de la zona de Mesopotamia o de Arabia o todo eso por ahí, no, no, no, ni de Siria para allá. No eran de esos pueblos de ahí que eran pueblos indoeuropeos. Y por eso los persas... Los actuales turcos, digo, iraníes, pues dicen, no, no, nosotros no somos árabes. De cultura árabe, sí, pero ellos son del pueblo, y presumen de ello, ¿eh? de los pueblos indoeuropeos. Bien, lo mismo que partes de la población de la India, sobre todo del norte. Entonces, eh, los perros de ganado, de Fuerteventura, de Tenerife, de todas las islas, eran para guardar las casas, las propiedades que evitar que entraran a robar el ganado. Eran guardianes. Pero luego estaban los perros de Pastor. Y aquí los había. Lo que los acuerdos de los capítulos de Fuerteventura no se menciona. Pero aquí en, en, en Tenerife sí se menciona que se autorizan los perros para el ganado, para, para que había los de Pastor, eh, como dice Vierislavijo, y estaban los perros de ganado. Y, y bueno, y los que vieran ahí, que lo dijo, llaman mastines. Entonces, entre el perro de ganado y el perro de mastín eran, como yo ya he planteado anteriormente y lo había mirado yo hace muchos años en el Espasa, ¿qué diferencia? Dice, parecido al, masto, al, al mastín que se utiliza para guardar, guardar el ganado, el perro de ganado. Y Yo sostengo que el perro de ganado de aquella época en España y el mastín eran lo mismo. Dependía de las zonas, porque también se les, se les catalogaba por zonas, que si de, de los Pirineos, que si de Navarra, que si de Extremadura, que si de Castilla León, que si de no sé cuántos. Y al final ha acabado todo bajo la misma denominación, pero parece ser que sí, que había ciertas diferencias entre algunos grupos y otros. ¿eh? Entonces... Pero para manejar, claro, el, ya lo tal que eso hace muchos años, en Fuerteventura los per, los, las cabras eran explotaciones extensivas y no necesitaban perros careas o perros de pastoreo para dirigir, aunque quizá en algunas partes sí y los tuvieran. Pero los perros de ganado no eran para eso. Los perros de ganado no eran para conducir el ganado. ¿Qué ocurre? Pues que los de perros de pastor sí pero hubo perros de ganado ya en las últimas décadas y sobre todo desde que llegan los, los, los perros de la legión de tipo pastor, alemán y tal, cuando se cruzan entonces había perros de ganado como me dijo a mí un ganadero de allí Antonio, que no recuerdo qué parte era, que estuvimos tomando un cafetito y me estuvo explicando, y él tenía un perro grande allí que tengo fotografías, y le dije ¿y cómo es que este perro no tiene espolones? dice, este perro el padre era un perro de pastor alemán y por lo visto era de la legión. Y era un perro grande, bardino. No se podía diferenciar la capa bardina de otros bardinos. Pero mmm, él me lo estuvo explicando y efectivamente yo he analizado esa, la fotografía de esos per, las fotografías de ese perro y sí, era distinto incluso a los mismos perros que tengo ahora, madre e hija, ¿no? y los muchos que tuve, eran distintos a ese perro. Bien, entonces, cuando esos perros, que Antonio me decía, que ellos dejaban los, los perros más grandes para guardar, ¿eh? y los perros más pequeños los llevaban pues con el ganado. Bien, pues para manejar el ganado, donde hay cultivos, y se quiere llevar el ganado para un lado y para otro y tal y cual, eh, para eso ya funcionaban como perros de pastor, perros careas, que le llaman en Castilla, que es lo que usan, tienen los perros careas, y, tienen, y en Portugal también, eh, y los mastines para el lobo y para guardar las majadas, o sea, los rebaños y todo eso eh, y tiene los careas. los careas los mandan para acá los mandan para el otro lado y bueno, van bueno, pues como los border collies como los colis todos los perros todos esos son perros de pastor el gosdatura, todos los del Pirineo, todos esos son perros de pastor y en Portugal eh, que aquí Viera y clavijo habla de, de, del, del perro de aguas, el perro de tal, que también aquí había el perro de aguas, lo trajeron también de la península de Andalucía y por ahí, que sería del mismo tronco que, eh, que el perro turco o perros de agua andaluz. Eh, y en Portugal tienen uno que lo, que lo utilizaban también para la, para la pesca y tal y cual, era rizado, igual que el turco, y se le... Se le esquilaba las partes como los caniches gigantes ciertas partes del cuerpo porque cuando salían del agua que no, tuvi, no los retuviera el agua ¿no? y que pues, se pudieran mejor, mover mejor en ese ambiente bien, entonces esa es la diferencia que yo me había comprometido a aclararlo entre el perro de ganado el perro de pastor y eh, los perros mastines y el perro de ganado yo sostengo que era lo mismo, bien y los perros de los aborígenes, que según parece en solamente los, los hubo y se extinguieron en Tenerife y en Gran Canaria, eh, esos perros de un palmo en alto, que parecían lobos pero más pequeños o pequeños, esos perritos de un palmo en alto, como dice Núñez de, digo, Alonso de Espinosa, digo Núñez de la Peña, pues la coincidencia es entre Núñez de la Peña, Bontier y Lieberrier, cuando habla de los de Gran Canaria, y Alonso de Espinosa, cuando habla de los de aquí, de la, cuando la matanza de centejo que se alimentaban de los perros porque los dueños los habían abandonado, porque estaba, se había, habían refugiado en los bosques. En el, bueno, pues esos perros eran perros careas, ¿eh? Como ha habido alguien, que yo he leído algún escrito, que si eran muy bravos, que si los pudieron llevar a América. Y yo, vamos, pienso que eso no se sostiene, pienso que no. Y que esos perros serían muy bravos, que, bueno, pues hubo quien dijo que esos perros los utilizaron los guanches en contra de los conquistadores. No hay nada escrito, no hay ningún documento, eso no está recogido en ningún lado, excepto ya en nuestros tiempos de personas, eh, sobre todo... Que eso desvirtúa la realidad, que es un problema, que eso no es, no es historia. Eh, y eso no, desde el punto de vista histórico, pues eh, falla lo que es la ciencia de la, de la historia, ¿no? Eh, es el nacionalismo, sí, porque los utilizaron como tal, y bueno, y luego pues eh, se confunde la realidad. ¿Esos perros los utilizaban los aborígenes, tanto en Gran Carea como en Tenerife, como perros carea? Pues yo en, hace muchos años pensaba que sí. O sea, mi conclusión era que sí. Pero a medida que he ido conociendo mucho más o bastante más el tema de los perros en Canarias y fuera de Canarias, porque todo viene asociado, porque los mastines de aquí y los perros de pastor de aquí, y a partir de la conquista y los perros de caza y las perdiz y todo eso, todo está relacionado con lo de fuera. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y los perros de los aborígenes, que no sabemos cuándo se extinguieron, probablemente pues eh, no durarían mucho en las islas a partir de la conquista de la colonización porque introdujeron los perros de España y entonces ya distintos tipos de perros y que cumplían las mismas funciones que la península y las costumbres pues eh, hace que se utilice aquel tipo de perros y los otros no. Y cuando hablan de los perros asilvestrados en los acuerdos de los cabildos y que había unos perros para matar esos perros, pues probablemente fueran los perros de los aborígenes, que no lo podemos confirmar porque no se especifica. No se dice, era para matar los perros de los aborígenes, ¿eh? o los perros de los guanches, no, no, no, no no se dice nada de todo eso, pero sí que aquellas, aquellos perros que tenía un señor del sur, y aquí en el norte, que los tenían para matar los perros silvestrados pues no nos quepa la menor duda de que esos perros silvestrados también podían ser, no pocos, en aquellas primeras fechas, las primeras décadas, primer siglo, segundo siglo, eh, de, de, a partir de la conquista, pues de los mismos eh, españoles que se establecieron aquí, portugués y genovés y toda aquella mezcolanza de gentes, pues mmm, algunos se silvestraron por falta de control, por eso hubo que, eh, o sea, tantas ordenanzas y si no los mandaban matar y si iba... Iba a haber un control de todos los perros y los perros de caza se iban a llevar incluso con sus marcas los, los, los controles de los perros de caza y los tendrán atados y los carniceros, lo mismo, eh, con sálamo y con cadena y los soltarán solamente con el sacrificio de las reses. Bien, entonces, entre los perros aborígenes, eh, la cacería de perros asilvestrados podría ser no solamente aborígenes sino de los otros, eh, de los de los colonos que ya pasaron a ser canarios como todo el mundo, ¿no? Y con respecto a Fuerteventura, pues sí, también. Adrián, el luchador, nos hablaba cuando estuvimos de visita, que ya lo he relatado, pues que llevaron un perro de estos mastines y que era un perro tremendo. Entonces estuvieron acorralando los perros asilvestrados. No sé si había tres o cuatro que mataban cabras y tal y cual. Y acababan con ellos gracias a, con un solo perro. ¿eh? Y cuando los otros se encontraban acorralados, pues claro, este ya se hacía con ellos y los mataba instantáneamente, porque eran perros fuertes y grandes. Entonces, parte de estos perros de ahora, que hay en Fuerteventura, en Lanzarote, incluso aquí en, las, en, en Tenerife, en Gran Canaria, esos que tienen mestizaje de pastor alemán y todo eso, bueno, pues es como si le ponemos, eh, yo qué sé, garafiano. Pues lo mismo funcionarán para las cabras, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el, el, el ganadero, si tiene un perro bardino, o sea, entiéndame, ¿eh? entre comillas, un perro bardino que tiene ese cruce, pues ya le sirve para manejar el caballo, eso como perro de pastor, pero claro, el original, el, el sin cruce... ...pues no servía para, para conducir el ganado para acá, para allá... ...corta por un lado, corta por el otro, no... ...para eso están los perros de pastoreo... ...que son muchísimos... ...si entran en internet y buscan, igual los libros... ...pero hoy en día en internet podemos localizar... ...en esos, en esos países en donde hablan... ...tanto hoy se ha puesto de moda... ...de esos perros loveros de todos esos países... ...de Asia Central, de Europa Oriental, de, de Turquía y que se pagan bueno por las modas, barbaridades de dinero, eh, hasta que pase la moda y después ahí se quedan los perros. Bueno, pues en esos países también tienen los perros loberos que guardan las propiedades eh, y el ganado, con lo mismo que en España, y tienen perros de pastor en muchos sitios. Y los perros de pastor, pues en todos los países ganaderos, que son todos toda todo Europa, toda América, pues allí en, en Hispanoamérica los llevaron de España, bueno pues los, los perros de guerra y los perros de pastoreo, como se llamaron las vacas, las cabras lecheras y otro tipo de ganado que allí no existía, y entonces pues para eso eh, llevaron sus perros. Y esos perros cumplían, cumplían las mismas funciones que en España. Estaban los de presa, los de... Los de ganado, los de tipo mastín y luego tal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues luego han ido desapareciendo aquí en Canarias. Pues ya lo vemos. Vemos ese documento de, de bien el clavijo donde dice los perros más comunes que son esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Haremos un vídeo especial para eso y lo vamos a analizar. Bien, pues entonces hecha ya esas diferencias de los perros de pastor llamados careas o gosdatura en, en, en perro de pastor. Y en las islas Baleares también el perro de toro o cadebou, que si en catalán es cadebou, es perro de toro, eh, que significa, es lo mismo que bulldog. Bueno, pues eh, esos perros en, en, en las islas Baleares tienen el de Bestia, o sea, perro de ganado, que no es el puro que había allí. Esos perros negros, bestia eh, que no es el perro de toro o cada bow, pues ese tiene cruce de dogo alemán de hace muchos años. No es que ahora se cruce, no, pero hace muchos años sí se cruzó el cada vestía, porque era, era un, no era una raza muy fijada, muy, eran muy heterogéneos y tal igual, entonces cogieron lo cruzaron. Eh, no lo conozco muy en detalle, pero sé que fue así con Dogo Alemán de hace muchísimos años, no de los nuestros días, y hace muchas décadas atrás, y tiene el perro de ganado y tiene el perro de toro. El K de bestia sí que viene de aquellos antiguos, cruzado con Dogo Alemán, y es muy uniforme la raza, pero cada vez se usa menos porque cada vez se maneja menos ganado en el campo. Y el K de bow, pues eso es una cosa nueva no enlaza con los perros de toro o cadebou de las Islas Baleares de hace muchas décadas atrás. No, tiene nada que ver. Tiene que ver, tiene más que ver, o sea, mejor dicho, tiene que ver con perros llevados de aquí. Lo mismo que el alano actual español, eh, pues empezaron hace unas cuantas décadas, eh, lo que llamaban a, a recuperar la raza, y no fue tal recuperación porque no había nada que recuperar, y bueno, pues en el actual alano, como ya lo he dicho en más de una ocasión, Está metido, sobre todo en algunas familias, el perro de presa canario de este moderno que es producto de cruces. Entonces ya queda claro eh, lo de los perros de ganado, los mastines y, y los perros careas o perros de pastor en las Islas Canarias. Un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas y les harán felices a ustedes y a sus hijos. Un cordial saludo.